Las fuentes de energía han sido un tema central en la historia humana, dando forma en la que la sociedad se ha desarrollado e impactado el medio ambiente de innumerables maneras, desde el descubrimiento del fuego hasta el desarrollo de la energía nuclear. La búsqueda de la energía ha impulsado el desarrollo humano, pero también ha creado nuevos desafíos y riesgos que deben abordarse. Al principio los humanos dependían de fuentes de energía simples como la madera y el trabajo animal, esto para impulsar sus vidas. El descubrimiento del fuego marcó un importante punto de inflexión en la historia de la humanidad, proporcionando calor, luz y combustible para cocinar, al mismo tiempo que permitió a los humanos despejar la tierra, cazar con mayor eficacia y vivir en climas fríos. A medida que las sociedades crecieron y se desarrollaron, también lo hizo la demanda de energía, lo que llevó al uso generalizado del carbón que se convirtió en una fuente de energía dominante durante la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX. La siguiente fuente de energía importante que surgió fue el petróleo, que saltó a la fama en el siglo XX. El petróleo proporcionó una fuente de energía conveniente y fácilmente transportable, y su uso revolucionó el transporte, la industria y la guerra. Sin embargo, la fuerte dependencia del petróleo tuvo grandes consecuencias ambientales y geopolíticas, incluida la contaminación del aire y el agua, la destrucción del hábitat y los conflictos por el control de los recursos petroleros. Por ejemplo, la Guerra del Golfo. Fue un conflicto bélico que tuvo lugar en el Golfo Pérsico en 1990 y 1991. Después de que Irak invadiera Kuwait, la coalición internacional liderada por los Estados Unidos y compuesta por una amplia gama de países árabes y europeos, respondió con una campaña militar que liberó a Kuwait. La guerra terminó en una victoria para la coalición Aquí técnicamente lo único que pasó fue que Irak quiso decirle al mundo que él era el mero mero y que Estados Unidos no iba a poder contra él. Pero Kuwait le vendía petróleo a varios países y algunos de estos decidieron apoyar. Entre estos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Canadá, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Oman... Qatar, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, España, entre otros, en total la coalición estuvo compuesta por unos 35 países, y esta guerra nos demuestra lo que los países pueden llegar a hacer por el petróleo, pero como este video no habla sobre la guerra, solo les voy a decir una cosa, recuerden que esta es considerada la madre de todas las guerras, así de importante se convirtió el petróleo, un recurso que de hecho, no se consideraba prestigioso. Después del petróleo, llega el primer reactor de energía nuclear. Fue construido a mediados del siglo XX, marcó una nueva era en la producción de energía. Las plantas de energía nuclear produjeron cantidades masivas de electricidad con muy poco combustible y su despliegue ayudó a satisfacer la creciente demanda de energía en muchos países. Sin embargo, los riesgos asociados con la energía nuclear, incluida la amenaza de accidentes y el potencial de proliferación de armas nucleares, llevaron a una preocupación generalizada sobre la seguridad de la energía nuclear. Pero, ¿cómo surge la energía nuclear? La energía nuclear es una forma de energía que se produce por la liberación de energía en un núcleo de un átomo. El concepto de energía nuclear se descubrió por primera vez a fines del siglo XIX y desde entonces el campo ha evolucionado significativamente, desde el desarrollo de los primeros reactores nucleares hasta los reactores avanzados actuales. La evolución de la energía nuclear ha estado marcada por numerosos avances científicos y tecnológicos en las décadas de 1950 y 1960, durante el apogeo del interés público en la tecnología nuclear, la gente pensaba que estos podían reemplazar a los motores a combustión y de hecho en esos años hubo algunos diseños conceptuales de automóviles que usaban reactores nucleares para generar electricidad, pero estos nunca fueron nada más que prototipos y nunca se pusieron en producción debido a la falta de tecnología adecuada y el alto costo, además el peligro potencial que representaba un reactor nuclear en un vehículo en movimiento. Esto se consideró un inconveniente importante del concepto. También por ese entonces, Alfred Carol Gilbert, un inventor de juguetes, hizo este laboratorio atómico para que los niños se fueran familiarizando con el uso de la energía nuclear. Esto en la década de 1950. Su manual de instrucciones de unas 60 páginas detalla más de 150 experimentos. Fue escrito por el doctor Ralph Euchlap físico involucrado en el Proyecto Manhattan, y aquí empieza otra vez lo turbio. ¿Qué rayos es el Proyecto Manhattan? En resumidas cuentas, el Proyecto Manhattan fue un esfuerzo de investigación y desarrollo de alto secreto para construir la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Fue realizado por los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá con el apoyo de varios países. El desarrollo de la bomba atómica estuvo motivado por el temor de que la Alemania eso estuviera trabajando en un proyecto similar y usar el arma para ganar la guerra y el presidente de ese entonces le dio alta prioridad un equipo de científicos de ingenieros y personal militar trabajó en el proyecto en varios sitios incluida la universidad de chicago donde se demostró la primera reacción nuclear en cadena controlada y el laboratorio nacional de los álamos en nuevo méxico donde la bomba real fue diseñada y construida el esfuerzo involucró a más de 130 mil personas, incluidos científicos, ingenieros y trabajadores de la construcción y personal de apoyo. agosto de ese año. Primero en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto y luego en Nagasaki el 9 de agosto. Los bombarderos provocaron la muerte de más de 200.000 personas y se considera el primer y único uso de armas nucleares en la guerra. El desarrollo de la bomba atómica marcó el comienzo de la era nuclear y condujo a una nueva era de las relaciones internacionales en las que la posesión de armas nucleares se convirtió en un factor importante en el equilibrio del poder entre las naciones. Estados Unidos usó su monopolio sobre las armas nucleares como medida disuasoria durante la guerra fría y la amenaza de una guerra nuclear se convirtió en una característica definitoria durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el desarrollo de la bomba atómica requirió una aplicación de principios de una amplia gama de disciplinas científicas incluidas la física, la química y la ingeniería. El proyecto también generó nuevos conocimientos en estos campos y ayudó a iniciar una nueva era de investigación y desarrollo científicos. Muchos de los científicos que trabajaron en el proyecto hicieron contribuciones significativas en otras áreas, tanto en la ciencia y la tecnología y con este proyecto se ayudó bastante Estados Unidos ya que se estableció como líder en estos campos. En resumen, aunque tanto la energía nuclear como las bombas nucleares utilizan el mismo tipo de fusión nuclear, son aplicaciones distintas y separadas del proceso con objetivos y resultados muy diferentes. Sin embargo, el desastre de Chernobyl en 1986 que provocó una liberación masiva de material radioactivo y el accidente de Dream Mill Island en 1979 que provocó la fusión parcial de un reactor tuvieron un impacto significativo en la percepción pública de la energía nuclear y condujeron al desarrollo de nuevas normas y reglamentos de seguridad. En el siglo XXI la evolución de la energía nuclear ha estado marcada por el desarrollo de reactores avanzados como los reactores de generación 3 y generación 4, estos reactores están diseñados para ser incluso más seguros, más eficientes y más flexibles que sus predecesores, pero la sociedad quedó marcada con los hechos del pasado y por eso en las últimas décadas ha habido un interés creciente por las fuentes de energía renovable como una forma de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar los impactos del cambio climático. Esas tecnologías han hecho grandes avances en los últimos años y sus costos han disminuido drásticamente, haciéndolas cada vez más competitivas con las fuentes de energía tradicionales. Por ejemplo, el costo de los paneles solares se ha reducido en más del 90% desde principios de la década de los 2000, lo que hace que la energía solar sea cada vez más accesible para todas las personas del mundo, aunque de todas formas no es lo más barata del mundo. Pero, ¿sabes qué es más barato? Darle like y suscribirte, no te cuesta nada. Pero bueno, como dije en el principio del video, desde el descubrimiento del fuego hasta la energía nuclear, la búsqueda de las fuentes de energía han impulsado el progreso humano, pero también han creado nuevos desafíos y riesgos que deben abordarse. En fin, se me cuidan, no olviden parpadear. Yo soy Cormolín, síganme en Instagram. Adiós.